Era un lindo día en los santos, había mucha tranquilidad. ¡Buah! ¿Y ese autito. ¿De dónde salió? ¿Un fantasma? ¡Buah! Mira, qué buen auto para robar, me lo habrán regalado. No sé pero es mío xd. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su amigo el CJ, como ayer el video llegó a los dos likes, voy a subir otro video, pero este no es de utilidad, es solo para divertirse. Bueno, como lo habrán visto en el título, hoy me voy a tirar en bici desde un edificio. ¿Por qué? No sé XD. Cuidado no me choques CJ. ¡Buah! Esta cosa habla, está endemoniado, guah! Oye, ¿a dónde vamos? Vamos al edificio más alto. ¡Buah! No me tires desde esa altura, por favor. No vas a ser tú por ahora, va a ser una bici. Como que yo no por ahora, buah. Bueno, ahora cállate. ¡Buah! ¡Más lento se jota, por favor! ¡Encima pasas en rojo! Cuidado, Nocho, que es el auto del lado. Que te calles, dije. Bueno, bueno. ¿Ya llegamos? Sí, pero cállate. Listo, ya llegamos. Que no me dejes aquí, por favor, te lo suplico, me van a robar. Bueno, ahora sí. Buah. Buah, me caí de la bici. Buah. Casi me muero a Saltito saltito saltito xd. Hola, deme un pancho con extra salsa picante. Bueno señor, disfrute su pancho. Buah, esto pica más de lo que creía Bueno chicos espero que les haya gustado el video Si quieren otro video Tenemos que llegar a los dos likes de nuevo Adiós XD